Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con el país anfitrión del Junior, Armenia. Vamos con Nare y la canción Dance, que fue subcampeona, quedó en segunda posición, donde yo por unos instantes pensé que iba a ganar Armenia. La canción lo era, era para ganar sin duda la voz de Nare fuera de este mundo. La verdad que para mí hacía tiempo que no veía un anfitrión brindando esta pedazo de canción. Brutal. Vamos allá con Nared Dance y el país anfitrión Armenia. Bueno, se nota, ¿no? Mejor que en esto, que en versión estudio, ¿eh? ¡Tremenda canción! Este tropo es brutal. Me encantan las bolas. Aquí, aquí. brutal tum, tum, tum, tum. seca brutal lo bordó lo bordó estuvo espléndida. Brutal, brutal la actuación de Nare, o sea, qué coreografía. Me encanta cuando se ponen las bolas de disco en la cabeza, tremendo. El largo este agudo, o sea, cómo lo clavaste, o sea, brutal. Y el trozo este de rap en armenio, tremendo. Es que lo tenía todo la canción esta, de verdad. Canción bailable, súper bien cantada, con sus trozos así desentonados, con el con el rap. O sea, la, la canción era tremenda, tremenda, tremenda. Para ganar, sin duda. Bueno, esta actuación que nos brindó el país anfitrión fue, ya te digo, mmm, es que ya lo he dicho, para ganar. Es que mmm, si no hubiese sido Irlanda, hubiese querido que ganase Armenia, sin duda. O sea, eran mis dos favoritas. Y bueno, una pena, a pesar de su buen puesto, de su segundo buen puesto. Quedaron el año pasado primeros, este año segundos. El ritmo lo, ha, lo han mantenido. O sea, genial. Y esta ha sido la gran actuación de Nare con Dance de Armenia. Bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros. Nos vemos en la siguiente actuación.